Hola, hola. A ver, vamos a ver cómo estamos. Hola, hola. Voy a ver si estamos ya transmitiendo. Bienvenidas, chicas. Aquí estoy. Oh, una carita, una carita molesta, alguien está escribiendo una carita molesta. Mira. ¡Oh! Hola, Katy, Elvira, ¿estás molesta? Mandémosle la moto. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. A ver, voy a ver si me ven. Hola, hola, hola. Ya estamos en vivo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, confírmame, Cari, que estoy en vivo. Sí, la chica te mandó la cara molesta, güey. Pues. Sí, pues. Sí, no sé, estamos, de repente no está en el evento hot, pues, Cari, por eso es que está molesta. Si está molesta. ¿Cómo se llama la página? <risa> hola, hola, este, Fío Atelier. Buenas tardes chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas a todas las que están eh, uniéndose a la transmisión. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. A ver, ah, ya vi, ya estoy viendo a la... Está Saba, la Vanessa, Jessica, Akemi. Kemi, ¿cómo están chicas? Hola, Fío. ¿Qué está? Fío, Miss Cari hermosa, buenas tardes, qué regia la veo. Ay, gracias, se hace lo que se puede. Es que estamos en pleno evento hot, de repente por eso, me ven entusiasmada. Hola, hola, hola, Angelita, Angélica María, Ángela An María, Ángela María. Katy, Elvira, ¿qué pasó, Catisita? Eso es lo que yo les digo... Ha salido una, una carita así como molesta, <ríe> una carita roja. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Vamos a empezar, no, todavía no voy a empezar para que comiencen a ingresar. Eh, aquí en un un, un chiquito, me ven a mí. Y en la mesa el proyecto que vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a esperar que vayan entrando. Quiero primero agradecer a Fio de Atelier Fío Atelier, que me ha invitado a participar de su aniversario. Yo estoy súper contenta de participar en su aniversario. Eh, como le decía Fío, justo es, era un fin de semana un poco movido, porque tengo un evento, yo que estamos uh, haciendo un evento en este, este fin de semana, pero con mucho gusto la, la quería acompañar y compartir eh, lo poquito que Hola, ahí está Cecita. Hola, Ceci. Buenas tardes. ¿Cómo está? Mili Castillo. No sé si es Mili, mi amiga Mili o es alguna otra Mili, pero no sé si es mi amiga de colegio. Quiero ver. No, creo que no. Fácil su pequeño puso el emoticón. Sí, puede ser. Sí, sí. A veces pasa. Es verdad, es verdad. Hola, buenas tardes. Saludos desde Piura. Ah, ya, desde Piura. Mili, saludos. Buenas tardes, mis cari, la veo está en la veo en Guapuras. Gracias, gracias. Con mi pelo rojo siempre. Es mi look de, eh, de cuarentena. Es su hijito que estaba jugando. Mil disculpas. No, no hay problema. Por supuesto. Salvador me hace varias veces eso, así que no hay problema, no se preocupe. Eh, desde Virginia, Ceci, ya lo, ya lo va a borrar de su bebé que estaba jugando. No, no hay problema. Muchas gracias más bien por estar aquí, por acompañarme. Vamos a trabajar una tarjetita. Cari, si puedes compártelo en mi, en mi grupo de, de Scrapeando con Miss Cari. Eh, para las que no me conocen, soy Miss Cari, de Scrapeando con Miss Cari y de mi academia de Scrap. He venido a pintar unas florcitas con ustedes. Espero que, ahí está la, la Cari me ha, me ha ayudado mi compañera de chilingui a recortar algunas hojitas. Y esto es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a hacer esta slim, préndeme la lucecito, esta slim, slim line card. Ahí está, está más iluminado. ¿Qué cosita linda nos vas a enseñar? Ay, ah, ya vamos a ver qué les voy a enseñar. ¿Ya? Perdón, tengo a mi bebé con mi celular. No te preocupes, Caticita, tranquila, no te preocupes. Suele pasar. Hola, dice mi hijito, si lo puede saludar, se llama Francesco. Hola, Francesco, ¿cómo estás? Qué bueno que estés aquí. Muy bien. No, no te preocupes, Katy, no te preocupes. Bueno, quería mostrarles, hay diferentes tipos de tarjetería, eh, a mí me encanta la tarjetería, la tarjetería que podríamos decir es una tarjetería común en el tamaño, estamos hablando, ese es el tipo de tarjetas que yo hago. Podríamos decir que una tarjeta común podría ser entre 10 y medio 11 por 15, ¿no? Obviamente doblado por la mitad, esta es una tarjetería de tamaño común y silvestre, ¿no? Ya la compartí. Gracias por compartir. Pero también existe este tipo de tarjetería, ¿ya? Este tipo de tarjetería que a mí me encanta, que es tipo como un parte, ¿no? Y esta la compartí recién nomás en el grupo el eh, que yo dirijo de Scrapeando con mis Cali. Y me la pedían mucho para hacerla, así que justo aproveché que Fio me está invitando para poder realizar la tarjetita, ¿ya? Este tamaño... A compartir, no se olviden compartir, este tamaño es de 22 en, en centímetros por 9, ya, y en pulgadas les he dado la medida, no tengo por aquí, uh, bueno acá tengo una, en pulgadas les mandé, me parece que le, le mandé a Fío en pulgadas, y en pulgadas viene a ser de 8 y medio en pulgadas, por tres y medio, ¿ya? Para la que trabaja en centímetros, la que trabaja con pulgadas para todos los gustos. Hay. Hola, hola, bienvenidas, ¿cómo están? No se olviden de compartir. Feliz aniversario, feliz aniversario. Hola, hola, Moniquita, Romero, después de tiempo que te veo, hola, Moniquita, Jessy. Ya lo borré, lo siento. Katy, no te preocupes, por favor, relájate, no te preocupes. Vine rápidamente, pero me quedó esta súper perdón. Tranquila, Katy, por favor, Katy Elvira, no hay problema. Eh, así es, es tipo, no hay problema, Katy. Relájate, por favor, que aquí venimos a eso, a relajar. Es un tipo de parte de matrimonio, pero así se llama en inglés slim line card, ¿ya? Para que vayan aprendiendo. Ya, normalmente hacemos este tamaño, pero este es el que les voy a enseñar hoy día, ¿ok? Ya, bien, yo les cuento que estoy en la playa, si hay alguna intercepción de eh, internet o algo, normalmente no, pero por si acaso, no estoy en mi lugar, eh, en mi taller ni en mi lugar de trabajo, estoy en la playa, así que espero que no haya ninguna eh, interferencia. Hola, hola Sandrita, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Ya, entonces vamos a trabajar esta hermosa trajetita. Lo primero y lo que más me demoro yo en hacer es las flores, ¿ya? Yo he trabajado con eh, unos die cuts que me llegaron en una cartulina, eh, no recuerdo ahorita ni siquiera el nombre, pero me los regalaron. Entonces, yo eh, cuando hago este tipo de tarjetas, busco mucho la combinación de los colores que tiene el die cut, ¿no? En este caso, hola, hola, ¿cómo están? No me lee, ¿qué pasó, Venus? ¿Qué ha pasado, Venus? Compartido, compartido. ¿Quién no te lee, Venus? ¿Qué ha pasado? Bien, yo siempre para pintar mis flores voy buscando lo que va a acompañar a la tarjeta. En este caso es como un buzón, ¿no? Un buzón eh, de, de letras, eh, para cartas, perdón. Entonces yo buscaba más o menos los colores, si ustedes ven aquí, tiene como entre amarillito, rosadito. Entonces de acuerdo a eso yo pinto las flores que ven aquí. Por acá, ¿ya? Como no tengo el mismo buzón, porque es una cartulina grande y no tengo el mismo buzón, yo voy a usar este de aquí y más o menos da con los colores que yo quiero trabajar, ¿ya? Entonces vamos a dejarla por un, a un ladito en la tarjeta y les voy a mostrar las flores con las que voy a trabajar. ¡Hola oh, Lunática! Oh, ¡Chicas! Yo no las veo hace tiempo. ¡A ustedes, bienvenidas! Llegaron, llegaron. Por favor, pueden venir y compartir eh, a muchas felicidades a Fío por su aniversario. Bueno, yo me voy a salir de la, de la pantalla, porque ¿por qué quieren ver a la miscari, ¿No es cierto? Me voy a salir de la pantalla para que ya solamente vean... Ay, perdón, perdón, perdón. Para que vean solamente el trabajo. Perdón, perdón. Ay, salte miscari. ¿Quién te quiere ver? Vamos a salir. Vamos a eliminar a la no, no, no, un ratito. Voy a ponerla a un costadito, ahí, ahí. Ahí, ahí me voy a poner a un costadito, ¿ya? Hola Lizzy. después de tiempo, tanto tiempo que no te veo Lizzy. ¿cómo estás? Hola, hola, me ha compartido, gracias por compartir chicas. Entonces voy a trabajar con estas florcitas. Me van a preguntar, mis cari, ¿dónde te compraste las florcitas? Bueno, eh, yo le compré a esta chica que ven... Un, en realidad son, creo que eres chinito. Este les voy a enseñar. El bordecito de esta cartulina, de esta parte de aquí, es este de aquí. Es una preciosidad. Son chinitos, así como me compro del marco, los compro chinitos también. Cortan muy bien, ahí está. Díganme si no es una belleza. Tita scrapbook es a quien le compré estos, eh, estos tro, eh, troqueles. Y las flores que voy a utilizar son estas de aquí, que también se las compré a Tita. Ahí está, miren, qué bonito. Me encanta porque tienen estas nervaduras en todo la, el pétalo, ¿no? Amo las flores, dice yo también. Ustedes saben cómo amo yo las flores. Y esta también se la compré. Esta venía con este, esta basecita también para trabajar, pero yo no utilizaba esta base. Ya, estas dos son las que vamos a usar en troqueles. ¿Ya? Muy bien, en troqueles. Entonces yo corté en qué? En cartulina opalina. Normalmente trabajo en opalina, pero también pueden trabajar en hilo blanca, color blanco. ¿Ok? Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidas. Voy a sacar una, una hojita para trabajar, ¿ya? Vamos a dejar esto un poquito mis pajaritos. Voy a poner, normalmente pongo una, una cartulina una jabón, ¿ya? Vamos a trabajar aquí en el papel, vienen tres tamañitos. Entonces yo voy a sacar, a ver... Exactamente, no recuerdo cuántas, pero vamos a, vamos a pintar cuatro, cuatro grandes. Vamos a pintar, ¿ya? Vamos a pintar cuatro medianas, ahí está. Esta medianita por acá, otra medianita por acá. Y cuatro pequeñas, ¿ya? Así vamos a trabajar. Cuatro, cuatro, cuatro. Yo corté un poquito más, pero vamos a trabajar así. Cuatro, cuatro, cuatro. ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro. Ya está. Ya, yeah. ¿con qué colores voy a trabajar? Eh, ¿Con qué tintas? Ustedes pueden utilizar las tintas que deseen y tengan. Hay infinidad de tintas para trabajar. Están las Archival, que a mí me gustan mucho, trabajan lindo. Están las eh, Distress. Eh, bueno, ustedes pueden coger los colores que deseen. Yo quiero los colores más o menos no tan fuertes ni tan suavecitos. Voy a utilizar el Distress Ink Scarf Straw. A ver... Estoy aquí. Hola, hola, bienvenido. Esperando como loca la segunda edición del Festival de Flores. Ay, sí, chicas, sorry. Lo que pasa es que he estado con bastantes cosas, bastantes detalles, pero de todas maneras vamos a trabajar el Festival de Flores. De todas maneras, voy a utilizar estos tres colorcitos, ¿ya? ¿Cómo los.? Eh, ¿Cómo es que escojo los colores que quiero trabajar? Como les decía, va a depender. De lo que le va a acompañar, ¿no? Y miren, si lo ven, más o menos agarran los colores que yo quiero. Voy a cambiar por completo, esta flor exactamente no va a ser, ¿ah? ¿Ya? Pero estos son los colores con los que voy a trabajar, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí como para que lo vean, ¿ya? Eh, vamos a dejar acá también el troquel y vamos a pintar. ¿Con qué pinto normalmente? Pues yo pinto con los famosos deditos, ¿no? Estos son los deditos, yo trabajo con estos, a mí me encantan. Acuérdense que cada dedito siempre tiene que tener, cada color siempre tiene que tener su dedito. Por ejemplo, este de aquí es este amarillo, el rosadito es este, y el fucsia es como este. Ahí. Ya, eso siempre tienen que tener en cuenta. El, eh, el dedito tiene si que ser de acuerdo al color de la tita. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y para que ustedes estén más seguras que realmente ustedes quieren este color, ustedes hacen esto, ¿no? En su, en su cartulina hacen esto. Este es el color que yo quiero. Lo prueban. Este es el, el rosadito. Hola, hola, hola, bienvenidas. Bienvenidas, se me fue, se me fue. Me dicen si está bien, si estamos bien en la, en la, en la conexión, me dicen. Y aquí está el otro color, miren este es bien fuerte, ah ¿eh? voy a tratar de darle poco nomás, no quiero que se vea tan fuerte el color. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Miren, entonces más o menos agarra los colores que yo quiero, ¿ok? ¿Ya? Bien, entonces el primer color con el que voy a trabajar es con el amarillito, todo bien. Ya, chicas, gracias, gracias a las intensas, a las misericordiosas. <risa> bien, ¿y qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar a pintar descargo. Si es que ustedes tienen la tinta que recién la han comprado, normalmente está bien cargada. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Descargar y pintar. Yo voy a comenzar a pintar por partecitas, ¿ya? Un poquito por aquí y otro poquito por aquí, así. Si a ustedes, a ver, quiero que vean... ¿Les parece que está muy suavecito el color? Estoy, Estoy poniéndole zoom a la cámara. Entonces pintan un poquito más, pero es mejor que primero prueben, ¿ya? El color, así salga suavecito y luego le dan un poco más, si quieren, un poquito más fuerte, ¿ya? Compartan, chicas, compartan. Entonces voy a pintar así de una manera que no... No, no no, estoy dándole a un, a un solo lado, ¿no? Estoy tratando de pintar por un lado, por otro lado. Ya, ahí, ahí, ahí. Un poquito, un poquito en cada lado. Vamos a cargar un poquito para que ustedes lo vean un poquito más. ¿Ven? ¿Lo están viendo? estoy pintando de manera indiferente, no exactamente en el mismo lugar aquí y por acá, muy suavecito, compartido, gracias por compartir chicas, ahí un poquito por acá, compartidísimo, gracias, así celebramos, ah, eh, ahí está, miren, no estoy pintando exactamente en el mismo lugar, no, está como disperso los colores en diferentes lugares, por aquí, por aquí y lo dejo, ahí lo dejo, ¿ya? Son varias las que vamos a, a trabajar, y ahí, y me quedo ahí. Compartido, gracias chicas por compartir, a las que les gusta pintar flores, así como yo lo hago, que a mí me encanta. Eh, esta técnica es maravillosa, ¿ya? Y faltan dos. A esta le pongo por acá. Y a esta le pongo en el medio. Y voto así. Ya. ¿Lo ven? Voy a. Eh, a ver, a ver, a ver. Bajo un poquito. Sorry, sorry. Ahí. Ahí me están viendo. ¿Ven? Todas han sido pintadas así de manera indistinta. En diferentes lugares. ¿Ok? Vamos bien. Ahora voy a. Cerrar el amarillo y voy a trabajar con el rosadito. Con el Sugar sponge, está. En Distress Ink. Spoon Sugar. Sugar sponge, Sugar. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Lo mismo. ¿Ya? Aquí lo voy a descargar porque el color es bien suavecito. Miren la tapa. Es bien suavecito. No voy a descargar porque si no, ni se ve. Entonces empiezo a pintar igual. Un poco como... Disperso el color Ahí está Ya, de repente por ahí no lo ven Pero está bien suavecito Ya Si ustedes no lo quieren tan suavecito sí, Ahí estoy cargando un poquito más Aquí estoy cargando un poquito más para que lo vean Ahí ¿Sí? ¿Se notó? Es súper suave Vamos a darle un poquito más a este Ya, ahí les va a encantar, esta técnica es hermosa. Yo normalmente la hago con eh, unos sellos y unos troqueles de Helfer, pero no, no siempre lo hago con ellos. Así que dije, vamos a probar. Ahí lo ven. Miren cómo ya va cambiando. Hola, hola, están por ahí bienvenidas. Pinto en diferentes lugares, ¿ven? a ver. A ver. Ahí lo ven mejor, ¿cierto? Sí, ahí está mejor. Muy bien, pinto por acá, ahí, y de repente por acá otro poquito, ahí, ¿ya? Van bueno, a quedar unos colores bien suavecitos. Si ustedes quieren que las flores sean un poquito más fuerte el color, pues utilizan tintas con más, con más color, ¿no? ¿Ya? Yo les cuento que estoy aquí en la playa con unas amiguitas que me han acompañado para el evento HOT. Es un evento que estábamos haciendo en el grupo. Entonces ellas, según ellas, iban a estar acá conmigo, ¿no? Acompañándome, pero ya se fueron. Porque no pueden con la lengua, hablan, hablan, hablan y hablan. Entonces han preferido irse. Ahí está, miren qué bonitas quedan. Súper lindas. Ahí está. Y uno más. Okay. A este, por ejemplo, no he tenido que descargar, ¿ven? ¿eh? A ver, miren qué bonitas. ¿Ya? Yo voy viendo. Ahí están mis flores que me van a ayudar de base. Si yo las quiero así de suavecitas... Ya las comienzo a trabajar. Estas son estas de aquí. Así de suavecitas quedaron estas. Pero aquí no las voy a hacer suavecitas. Porque quiero que vean otros colores. ¿Ok? Entonces, ya saben, si quieren este efecto super sweet, super sweet, se quedan aquí, en este, hasta este paso. Y les va a quedar así. Pero yo, que a mí no me gusta siempre hacer lo mismo, ¿eh? Vamos a darle un colorcito más, ¿ya? Un colorcito más, suavecito. ¿Les gusta este? En este nos quedamos, ¿quieren que nos quedemos ahí? ¿O quieren que les dé un color? A ver, con ustedes voy a decidir. Este ya es este de acá, así de fácil. A ver, ya está. Este de aquí ya es el de acá. Pero si quieren, le doy un colorcito más fuertecito para que vean la diferencia, ¿no? Pero ese es este. A ver, ¿qué me dice? ¿Me quedo ahí o le damos un color más? Ustedes deciden, ¿ah? ¿eh? Un color más. Muy bien. Hola, Kari. Uno más. Ya. Eso es lo que yo hago en la academia generalmente. Para las chicas que no saben, yo tengo una academia de scrap. Y mis clases son así. Trabajo con ellas, con ustedes. No es que yo directo hago un proyecto y ya directo así. Tienen que hacerlo tal cual. No, trato de que participen. Las invito a la academia. Todos los meses tenemos clases virtuales. Muy bien, le damos otro color. Sí, yo creo así. Que hay que seguir experimentando. Pero ya saben, este es el color que va a quedar esta florcita. Si ustedes quieren solamente colores suavecitos, se quedan ahí. ya. Pero si ustedes le quieren dar... Una basecita más así como esta, ¿ya? Vamos a trabajar con este, con el War Lipstick. ¡Ojo! que Es bien fuerte este color. Entonces, vamos a tratar de no tampoco... Eh, yo no quiero que sea muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué hago? Acá está la flor. ¡Ah! Ojo, que también pueden trabajar por atrás. Yo no estoy trabajando por atrás, pero también el, lo mismo pueden hacer por atrás. Lo mismo que eh, estoy haciendo en pinta. Vamos a bajar un poquito la cámara. Y vamos a pintar. Hola, cari Los años que te dejo. ¡Hola! Clau, miren. Descargo y entro un poquito más. Miren. Descargo y entro un poquito más. Igual queda suavecito, pero le da otro efecto un poco más fuerte. Ahí lo ven. Miren, comparen este con este de aquí. Y si lo quiero más fuerte, pues le doy un poquito más, pero poco. A poco. Yo creo que ahí estoy bien. Vamos a darle un poquito más, ¿ya? Ahí, ahí me quedo, tampoco no quiero algo tan fuerte, ¿ya? Y seguimos, descargo porque este color sí es fuertecito y trabajamos por afuera, un poquito por afuera, ahí, ahí y por adentro, un poquito nomás, ¿ya? Miren, acá se me fue la mano un poquito, ¿ya? Miren, si ustedes van de aquí directo acá, es cuando pasa la mancha. Pero si ustedes descargan, no les va a pasar la mancha. Esto lo voy a dejar abajo, seguramente. Descargo y pinto. Y ahí es donde se comienza a difuminar. ¿Ya? Ahí está. Esta no es la idea, Qué bueno que me salga así, porque así ya les voy enseñando. Miren cómo se comienza a difuminar ahí. ¿Ven? Eso lo logran... Un poquito con el tiempo, con la experiencia, descargando y eh, pintando cada vez más seguido, ¿no? Lo que más demora en este tipo de tarjetas es esto, la pintada de las flores. Es lo que más demora. Miren cómo va cambiando el color del suite que, hemos, eh, que estábamos a un, un color un poquito más fuerte. Sin embargo, queda igual de bonito, ¿no? ¿Ven? Y va a depender también de la fuerza que ustedes le ponen al, eh, a la hora de pintar. ¿Ya? La idea es que difumine, no que quede mancha, sino que difumine. ¿Ven? ¿Ya? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué dicen mis intensas? Ahí está, ahí está, ahí está. Se está cargando un poquito ahí, ahí, ya ven le voy dando ahí le vamos pintando un poquito por aquí un poquito por allá, acuérdense que las flores nunca son del mismo color, nunca nunca nunca, ay no, esa flor está fea porque está no tiene los mismos colores, no ven ven Todas en la naturaleza las flores son diferentes. Diferentes. Ahí. Ya, miren la diferencia. Quedan lindas realmente. Ahí. Ya, nunca de la pintura al, eh, a la flor, nunca. Hola, Pati. ¿Cómo estás? Ahí está. Y la última, en realidad ya la tarjeta, armarla y todo, es mucho más fácil. Las flores son las que quitan un poquito de tiempo, son las que más demoran. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a subir, ahí está. Ahí están eh, ya las flores pintaditas como las ven, ¿no? súper suavecita, súper sweet. Ahí le dio un poquito más a los colores, ¿no? ¿Vieron? Le dio un poquito más a la combinación de colores. Bien, ahora sí, vamos a sacar esto. Lo vamos a poner a un costadito. Y ahora vamos a trabajar, vamos a bolearlas, que es lo más bonito. Es la parte más bonita, el bolear. ¿Cómo se llaman los deditos? Así se llaman deditos, los dados, eh, dado, los dudos, du deditos, así se llaman, deditos para pintar. La clase de las flores son lo máximo esperamos la segunda ronda. Ay, este fío también ha, ha estado en la clase de las flores, así es. Bien, las vamos a poner todas por el revés, como les digo también las pueden pintar por el revés, ah, yo no voy a hacer porque si no lo demoramos un poquito más y no es la idea. Ya, vamos a agarrar un spray, a todas mis flores les echo agua, a todas, a todas. Cuando me preguntan mis cari? sí, a todas. No le tengo miedo a la cartulina, no tengamos miedo a la cartulina, no pasa nada. Si las mojan, les va a ayudar mejor al boleado, pero eso sí, no, la pueden, eh, no pueden echar el spray muy cerca de, de la cartulina. Un poco separadito de la cartulina, ya, y le echan el spray. Me encanta el tono, a mí también me encantó el tono, así que vamos a trabajar, pues ahí está, miren qué bonitas, están ahí mojaditas, ahí está, ya, y qué es lo que vamos a hacer con el, eh, con los boleadores, ahí en la lista de materiales les puse los boleadores, vamos a ver, yo de verdad que tengo varios, vamos a trabajar con este de aquí, eh, eh, yo tengo de diferentes marcas tengo los de Sixy, los de Macril Real. en realidad todos los que sean ergonómicos o sea que tengan eh, este jevecito para poder agarrar son los que yo recomiendo no recomiendo mucho estos de aquí y los tengo porque a veces necesito el tamaño ¿no? así de gorditos o de gruesitos pero este no lo recomiendo mucho son los chinitos, son los que más se venden como les digo, los tengo porque tengo diferentes tamaños que no tengo en esta, en esta marca, ¿no? Eh, ¿Por qué no los recomiendo? ¿Se pueden trabajar? Sí, se pueden trabajar tranquilamente, pero son duritos para trabajar y les va a doler un poquito la manito. En realidad, como yo tengo que bolear bastantes flores, utilizo estos que son de manguito ergonómico. ¿Ya? Eso es lo que yo les recomiendo para cuando eh, se compren sus eh, boleadores, ¿ya? ¿Cómo escoger el boleador que le toca al pétalo? Ustedes van a darse cuenta más o menos la medida del boleador con la medida del, del pétalo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo utilizar este, el 10, Puedo utilizar también el, el 8, pero es muy chiquito, entonces prefiero utilizar el 10. Me encanta el todo. ¿Y, ¿Y cuánto gramaje es la cartulina? 180. Miren, chicas, voy a bajar. Popalina 180 es lo que estoy usando. Entonces solamente hago esto, nada más. ¿Ya? Miren. Ahí. Ya, solamente hago esto luego le doy la vuelta y con el de 5 bajo, ahí está, ¿Eh? miren qué bonita, ustedes hay infinidad de formas de bolear las flores, hay esta forma, hay esta de aquí, hay otra, esta es diferente, ¿eh? ya yo quiero tratar de enseñarles eh, de todo. Otra forma que pueden hacer, aparte de bolearla así, esta de acá, tiene tres espacios. Ay, perdón. Entonces le hacen esto. La apretan un poquito. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Eres una crack. Gracias. ¿Quién me dice? Güere. <ríe> Gracias, chicas. En realidad hay muchas chicas que trabajan y flores muy bonitas. Miren. Esa es otra forma, pero hay infinidad eh, de formas de bolear las flores, ¿ah? Infinidad. Yo tengo un montón de formas de bolearlas. Vamos a hacerlas así porque la, las veo como más caprichositas así, ¿ya? Entonces. Ahí. Así. Ya. Luego le doy la vuelta las empujo hacia abajo. Es importante el grosor de su microporoso, ¿ya? Que no sea delgadito, que sea así gruesito. Ese es el que eh, compran en Taylor o en cualquier librería que los niños usan para punzar ¿ya? En, en, en los jardines, para punzar ¿ya? Lástima que vivimos tan lejos. Estoy en España. Oh, pero yo doy clases online, ¿ah? Así que ustedes tengo varias eh, alumnas, eh, de fuera y de España también, porque tienen otro horario. Miren qué vueltas quedan. Entonces, esta se va a colocar acá y así se va armando. ¿lo ven? Ya, vamos a hacerla así caprichosita. Esta de acá, ya, como les digo, infinidad de formas de boleado tenemos para, eh, para nuestras flores. Yo hice recién, por eso está diciendo Fío, un festival de flores, duró un mes. Y les enseñé a trabajar flores de diferente, con diferentes materiales. Diferentes boleados. ¿Ya? Miren, yo la peñisco ahí. Ahí. Ahí está. Hola, hola. Es una belleza. Gracias, chicas. Hola, hola. ¿Cómo están? Me gusta esta. La que es para peniscar. Uh -huh. Ahí está. ¿Ya? Así vamos avanzando. Mientras... Ustedes me van contando qué les parece. ¿Qué dice? Hola, Flor. Hola, hola, chicas. Pero miren lo fácil que es, ¿ah? ¿eh? No es nada complicado. Realmente, chicas, esta clase es de absorber todos los conocimientos. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Todo lo que quieran, pregúntenme, es Ahora. Ahora. Ahí está. Así caprichosita las vamos a hacer. Miren qué bonitas van quedando. Voy a subir un poquito la cámara. Ahí van quedando. Así. Las voy a hacer diferentes a estas. Me gusta hacer diferentes. Yo cuando Fido me dice, mi su tarjeta, decía, Ay, pero a mí no me gusta hacer dobles. Pero no importa. Voy a enseñar la misma técnica de esta con el mismo diseño de repente, pero no exactamente, porque no quiero el mismo color. No me gusta usar los mismos colores. Miren, ya cambié esta un poquito más chiquita y hago lo mismo, ¿no? Hago lo mismo, peñizco un poquito. Así las peñizcamos. Ahí. Y ahí, hay una forma también de hacerlo con la pinza. Quedan lindas, quedan diferentes también con la pinza. ¿Ya? Uh -huh. ¿Ya? Está súper fácil. De hacerlas, he escogido una técnica súper fácil, que pueden hacerlo con las flores que tengan. Ahí está. Si se les llegara a romper por algún motivo, porque estas, por ejemplo, son bien delgaditas, ¿no? No pasa nada, lo, lo van a poder pegar, no la desechen, no se pongan a llorar. A mí también se me han roto. A mí también se me, se, me ro, se me rompen, se me han roto. De repente por ahí ahorita se me rompe una y no pasa nada, ¿ya? Lo importante es no echarle el agua tan cerca, sino un oh, poco separado, ¿no? Del, de la cartulina, a distancia. Hola, hola, bienvenidas. ¿Cómo están? Ahí está, ¿ven? Y la seguimos ahí armando. Podemos poner esta por acá. Ahí se van, se van armando. Ahí está Vamos a poner está Con cuidado uh -huh. Esto es lo que más demora, chicas. Después, armarla la tarjeta Es fácil, es rapidito Lo que más demoro es armar las flores Ajá uh -huh. Ahora ya voy a cambiar, miren cómo voy a cambiar el, eh, el boleador. Ahora voy a usar el de 6, que es más chiquito, ¿ven? Pero vamos a, a bajar la cámara ahí. Ya, le doy la vuelta, Me voy acá. Esta de aquí la voy a hacer cerradita así, ¿ya? Como un capuchito, así que esta la voy a dejar así. Porque va a estar cerradita como un capullo. Voy a hacer dos cerraditas como un capullo. He pintado poquitas en realidad. He debido de haber pintado un poco más. Voy a hacer un par un par con capullo. Aunque está bien, está bien. Está hermoso. Qué bueno. Qué bueno que les guste. Ya, esta la voy a cerrar y la voy a hacer un capullito. Así cerradita. Ya, vamos a dejarla ahí. Y esta de casi normal. Aquí. Esta sí la vamos a tener aquí. Le vamos a dar la vuelta así. Ahí. pellizcamos un poquito. Para hacerla así caprichosita. Caprichosita, caprichosita. Ahí. Ahí. Ya. Y la última. ahí ya está ven? esto también vamos a ponerla. a ver vamos a subir la pantallita ya a ver les voy a se las voy a enseñar miren ya Así van quedando, ¿ok? Están suavecitas igual, están suavecitas, ¿ya? Vamos a hacer una cosita. Eh, a ver, a ver, mi cari, vamos a prender la pistola porque para mí la pistola es una maravilla, la pistola es silicona. ¿Ya? Voy a dejarla aquí. Y ahorita lo que voy a hacer es agarrar un punzóncito para eh, hacerle los huequitos del medio. En este caso, este troquel... Cuando troquelas ya te bota los huequitos. Pero si ustedes no tienen este tipo de flor donde tienes el huequito, eh, donde tienes troquelado, entonces con tu punzón eh, le haces el huequito. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, este ya tiene su huequito. Este también. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Ya? Y este de aquí parece que no lo he... Sacado, ahí está el huequito. Entonces, pero miren, es súper delgadito. Hay que tener mucho cuidado a la hora de colocar, vamos a, bajar, a la hora de colocar los pistilos, ya, porque es súper delgadito. Miren, se puede romper. Ahí, ahí. ¿Ven? Entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de colocar eh, los pistilos. ¿Y qué es lo que yo hago? Vamos a ver. Uy, creo que no está mi alambrito. Ah, voy a tratar de ver si lo tengo por acá. Yo traté de traer todo acá a la playa. Vamos a buscar primero los pistilos. Acá está. Eh, he escogido estos amarillitos. Me encanta cómo quedan los pistilos amarillos. Mm -hmm. Ay, un ratito. Vamos a ver. Y vamos a ver si me traje un alambrito. Creo que no tengo ningún alambrito. Si no tengo un alambrito... No hay ninguno de mis alambritos. Vamos a ver si es que lo puedo hacer con esto. Ya, lo ideal es un alambre delgadito para poder meter los pistilos. Y normalmente tengo uno delgadito, pero no lo encuentro. Este es como tal no está es súper súper súper delgadito no, no está, vamos a probar con este gruesito entonces agarramos tres o cuatro pistilitos, no, tres lo metemos por el alambrito este alambrito es grueso normalmente cojo un alambre bien delgadito y lo metemos por acá a ver, ahí está adentro, ahí ya ven así ahí y aquí como les digo, si se rompiera por algún motivo no hay problema porque ustedes lo pueden pegar con la silicona Ahí está. ¿Lo ven? Ahí quedó. ¿Ya? Acuérdense de colocar las, eh, los pétalos intercalados. Intercalados. ¿Ya? Miren, normalmente no uso este alambre, pero ha funcionado igual. Ahí está. ¿Ya? Y entre los eh, entre los pétalos vamos a utilizar la gomita. Ahí, echamos un poquito ahí entre los pétalos okay. ya ahí ¿Ya? ahí está y ya tenemos una florcita ¿ok? Qué belleza ¡ay qué bueno que les gustó! Muy bien ya tenemos una vamos por la otra es por este troquel que hay que tener súper cuidado porque cuando el, el pétalo no es tan delgadito entonces sí tienes oportunidad de, de trabajar ahí el, el pistilo, ¿no? Pero mientras que sea así tan delgadito hay que tener mucho cuidado. Nuevamente agarramos tres pistilitos. El alambrito, como les digo, si pueden, un alambrito más chiquito. Voy a bajar la cámara para que vean con mayor detalle. Ahí están los pistilitos. Y empiezo metiendo en el más chiquito. Mira, y listo. Vamos con el otro. Uh -huh. Ahí, no había prendido la pistola por si acaso se rompa. Hola, hola, ¿qué cartulina es? Es Opalina 180, chicas. Opalina 180 es con la que siempre trabajo. Listo. ¿Lo vieron? Súper fácil, ¿cierto? Opalina 180. Pero también puede trabajar con hilo, ¿ah? ¿eh? También pueden trabajar con hilo. Les va a salir un poquito diferente en la textura, pero también pueden trabajar. Bien, un poquito de gomita. Ahí. Y aquí. Ya. Recuerden que los pétalos tienen que estar intercalados para que la flor se, se vuelva más bonita. Karina Vega, ¿cómo estás? Gracias, qué bueno que les está gustando. A ver, subo un poquito para que vayan viendo cómo vamos avanzando. Estas vamos a ponerlas aquí nuevamente, pero acá solamente voy a poner dos. A estas les estoy poniendo tres y a estas les voy a poner dos. ¿Ya? Uh -huh. Hay mucha gente que le gusta verme pitar las flores. Prueben porque es súper relajante, a mí me encanta, ya tengo cuantos años pintando las flores así y relaja un montón. Yo podría durante toda la tarde ponerme a pintar. Miren, acá solamente he puesto dos de las medianas, ya, ahí, igual le he hecho un poquito de, de gomita para que pegue ahí. Si saben trabajar con la este, silicona caliente, trabajan con la silicona caliente. Yo trabajo con la silicona caliente y a veces les da miedo a las chicas, se quema. Ahí está. Ya, súper linda. Si las quieren de un color más fuerte, utilizan tintas más fuertes, nada más, ¿no? Tintas más cargadas, nada más. O la misma tinta la tratan de cargar más a la hora de pintar, nada más. ¿Ya? Ustedes saben que con una misma tinta podrían sacar hasta cuatro colores en gama. Ahí está. Esta de aquí también vamos a hacerla. A esta le voy a poner dos también. Muy bien. El alambrito es básico, ¿ya? Es básico. A mí se me ha perdido el delgadito, pero el alambrito es básico para que no sufran a la hora de colocar el pistilo. Al menos este tipo de pistilo, porque si es un pistilo, ahorita les voy a enseñar un pistilo donde es un alambrito eh, el palito. Entonces en un ratito sí, entra, pero va a depender del pistilo. Este de aquí son unos, unos hilitos de algodón. Ahí está. Y le echamos aquí y ya está. Un poquito, un poquito, a todos. Ya, eh, esa almohadilla es de goma eva, sí, es goma eva, es la que venden en cualquier librería la que los niños utilizan para punzar es la misma ya, ahí está intercalado mis cari intercalado para que se vea más linda ahí está y ahora estas que vamos a hacer cerraditas se acuerdan que dijimos dos cerraditas ahí lo ven Vamos a utilizar este de aquí, que es el que les estaba diciendo. ¿Ven? Este es, por ejemplo, podemos utilizarlo como pistilo, pero es un palito que ustedes ven, tranquilamente lo colocan... Ah, ya, no, este no me gusta. Yo lo quiero más cerradito. Así que... Espera un ratito. ¡Qué belleza! bellísimo ¡Gracias, chicas! Gracias, este está más delgadito. Miren, este está más delgadito, ¿no? Más delgadito que este de acá. Este sí me sirve. ¡Qué belleza! Ya están quedando listas las flores, solo le falta el brillito. Así es, y ya está, dice la Jessy. Así es, y ya está. Ya, por ejemplo, esta, facilito. Igual, acá sí voy a poner un poquito de, de silicona caliente, ¿ya? Que sea más rapidito así y lo cierro lo cierro, lo cierro, lo cierro entre ellas todo como un botoncito vamos a hacer ya, mientras más cerradito mejor, ahí entonces voy echando un poquito de silicona a cada uno de los pétalos para que lo abrace y se quede contenta ahí ahí ya ahí va uno cerradito cerradito y vamos a hacer el otro acá el otro por aquí vamos a usar la silicona ya y lo cerramos bien cerradito comienzo a hacer que se abracen para que quede ahí, ¿ven? entre ellos se abrazan y ahí queda nuestra eso no sé, como un capullito, ¿no? cerradita ya está, a ver listo ¿cuántas hemos hecho? vamos a sacar esto ¿Cuántas hemos hecho? ¿Cuántas hemos hecho? Una, dos, tres, cuatro, cinco y dos cerraditos. Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle el brillibrilli. lo que le gusta a la gente. El brillibrilli. El brillibrilli. Vamos a ponerle brillibrilli. Eh, normalmente, yo utilizo este tipo eh, de pegamento, que también lo encuentran en cualquier librería. Es eh, una goma líquida escolar transparente, normal, eh, con este hecho yo mi trillito ¿ya? Puede ser el Taki también, el Taki Clear también, lo que tengan, pero que sea transparente, ¿ok? Y a mí me gusta este porque tiene dos eh, puntitas, tiene la de aquí, el aplicador de aquí, que es como una esponjita, y tiene el aplicador de aquí, que este sirve también, Bastante para cuando yo pongo mis eh, lentejuelitas, ¿no? Este es el que vamos a utilizar. Agarro mi florcita. Ahí la ven. Está hermosa. Ah, primero les enseño el glitter. Tengo diferentes tipos de glitter. Tengo este que es el Art Glitter, que es eh, diamantina, no es escarcha, súper finita. A ver, les enseño. Ya, súper finita. Me encanta cómo queda el acabado de esta de aquí. Utilizo esta o también sé utilizar el Clistar Clear de Paperius, ¿ya? Que es diferente, no sé si lo ven. No sé si en la pantalla se llega a ver, pero estos son como unas bolitas, unos circulitos, ¿ya? No es tan, tan, tan, tan finita como esta. Vamos a poner la para que la vean. Mm, ahí está, ahí está. ¿Lo ven? ¿Ya? Las dos, cualquiera de las dos quedan hermosas. Yo, esta vez voy a utilizar. A ver, ¿qué, ¿cuál he utilizado? Ya, esta voy a utilizar esta, porque en la otra he utilizado esta. ¿Ya? No es escarcha, es diamantina. Si ustedes buscan en el mercado o en donde quieren ir a comprar su diamantina, este, su brillo, piden diamantina. No escarcha. ¿Ya? Entonces. Con esta parte de aquí, este aplicador, comenzamos a echar así, como si estuviéramos pintando un poquito. Lo pueden hacer con una esponja también. ¿Ya? Y traigo mi diamantina y la baño a la florcita. Ahí está. ¿Ahí la ven? Ya le da otro acabado hermoso, ¿no? miren, acá está la flor sin la diamantina y acá está con la diamantina totalmente diferente, ¿cierto? entonces ustedes lo pueden hacer con esto o una esponjita estas esponjitas de aquí este tipo de esponjitas también, ¿no? le echan la, la la cola transparente ya a ver, ¿están conmigo o no están conmigo? No las, no las leo, a ver, cuéntenme, ¿qué les parece? La magia que hace la diamantina. Ahí está, las comienzo a bañar. Ahí está, bien bañaditas, bañate, bañate. Las sacudimos. Y ahí está. Una tarjeta con unas flores así, imagínense. Quedan pero súper lindas. Súper, súper lindas quedan. Ahí está, varias de mis florecillas intensas andan por ahí. Ellas ya saben la técnica, ya saben. Ahí está. ya, si ustedes quieren más, le echan más, pues, ¿no? Yo le echo en las puntitas, en los bordecitos. Pero si ustedes quieren más, más. Ahí está. Yo creo que el brigi-brigi es el que le termina de envejecer a mis flores, que a todas les quiero poner brigi-brigi. Ahí está. Y los... Eh, las que están cerraditas, los capullitos también. Voy a hacer lo mismo. ¿Ya? Voy a echar... El ya ahí, ahí, ahí, ya, está listo a ver ahí ahí está ya muy bien vamos a subir no vamos a perder nada de brillo hola mis queridas flores gracias yuli gracias y han visto que es fácil no no son nada difíciles, nada complicadas. Nada, nada complicado. Bien. Vamos a cerrar. Normalmente, si estuviera en mi casa, traigo un aspiradorcita así que tengo chiquitita. Y... Pero no estoy en mi casa, así que no puedo hacerlo. Vamos a ver. Vamos a dejarlas por aquí a las florcitas. Parece que entran aquí. Ah, voy a, voy a enseñárselas a ver. Ahí. Ahí están, ahí, ya, ahí, ahí se ve, ¿no? Ahí están, ya, Las vamos a colocar acá, nos van a, este, me van a esperar aquí, voy a traer un pañito húmedo. Y vamos a limpiar. Vamos a limpiar, vamos a limpiar, vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Sí tengo una aspiradora que me recoge todo el brillo y a veces hasta lo devuelvo. <risa> o sea, si no está sucio, ¿no? Si no hay nada sucio, lo devuelvo. Ya está. Muy bien. A ver, las leo. ¡Ay, sí! Dicen. <risa> ya, ahora sí estamos listos para... Este, ¿cuánto, tengo, ¿cuánto tiempo tengo, Fío? No vaya a ser que me, me pase la hora y ahí sí. ¿Quién viene después de mí, por favor? Porque esta es la parte más fácil, pero igual, armar y todo. A ver, eh, ya les di. El tamaño de la cartulina. Ya. Eh, tengo. Tenía varias ideas. De hacer. La misma cartulina que utilicé aquí. Es una. Este. Hilo. O utilizar una brillosa. Porque a mí me encanta la brillosa. Así que le voy a cambiar. Y le voy a poner la brillosa. Es el mismo tamaño. Ya. está aquí escarchadita. Que me encanta. A mí todo lo escarchado. Me fascina. ¿ya? ya. con eso les digo todo. Ya. Voy a. A ver, vamos a marcarla bien, vamos a marcarla bien, ya, para sus tarjetas siempre utilicen tarjetería fina, chica, siempre. Luego, he eh, eh, cortado un rectángulo de, de un, es un, en realidad es un retazo de cartulina, y la voy a poner, poner aquí en la base, Ajá, me ha faltado un poquito, me ha cerrado un poquito, y si te voy a cortarlo, a ver, a ver, creo que este es el tamaño Ah, no, no puedo cortar No, no, no Un ratito No, vamos a tener que No, no, no he hecho el mismo corte Vamos a tener que utilizar esta nomás. Sí No hice el mismo corte Vamos a ponerlo A ver, a ver. Qué bello tener todo limpio y ordenado. ¡Claro! Hay que tener todo limpio y ordenado. <risa> ya. Eh, quería utilizar esta brillosita, pero hubiera tenido que cortar. Y, eh, y mi corte de aquí no me hubiera alcanzado. ¿ven? ¿eh? Hubiera quedado muy muy pegadito. Y este es el único pedacito que trajo, pensando que había cortado bien, pero bueno esto va a venir acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a rasgar un poquito para que quede así bien bonito. Esta cartulina de aquí, la que quiero rasgar. está. Ya, yo utilizo la, eh, la punta de la tijera. La punta, perdón. El filo de la tijera para hacerle un desgastado así. Me gusta mucho ese efecto, así que vamos a hacerle este desgastado por algunos lugares. Ahí Miren Estamos haciendo un pequeño efecto desgastadito. Ahí Así Ahí Y ahí Ya Un pequeño efecto Si ustedes quieren pueden distresar también En esa parte de acá Yo no voy a distresar y esta va a venir acá. Le da un detalle que a mí me gusta mucho. Si a ustedes no les gusta, no lo hagan así. Ya. Voy a utilizar un pedazo de cartulina para levantar todo. Ya. Voy a levantar esta parte de aquí, esta primera parte de aquí. A ver, está? Este. Ahí. No he cortado tampoco el tamaño exacto. Ya, estoy usando coro. Vamos a ver, ahí, un poquito. ahí lo voy a levantar. Ahí. Ya, ahí lo vamos a levantar. Voy a utilizar esta... Voy a levantar acá. ¿ya? Quiero que tenga un... Eh, un efecto 3 de esta parte. Entonces... Es el formato de moda, dice Julita. Sí, a mí también me encanta este formato tipo Slim Line. Slim Line. Es un Slim Line. Cut. Ahí vamos a ponerlo pegadito. No, no tenía el tamaño exacto. Pues si ustedes tienen el tamaño exacto, lo cortan. Y en realidad eso no importa mucho. Lo que queremos es solamente que levante, ¿no? Que levante. Aquí a la playa me traje todo para hacer la, la tarjetita. Y uno que siempre piensa, voy a traerlo todo, todo. Estas está que se vacilan ahí, si se esperan, se matan de la risa. Mientras uno está trabajando, y ellas se matan de la risa. <risa> ya está. Ahí. ¿Ya? Y ahora vamos a colocar este que es tan bonito. Ahí. Ya. Hay algunas partes ahí que me han faltado sacar. Vamos a sacarlo. Pero díganme si no es lindo este troquel. Como les digo, se la compré a Tita Scrapbook. Scrapbooking, Tita. Es una belleza. Esta la vamos a colocar aquí. ¿Ok? ok ya, pero saben que quiero levantarla también. Es tan bonito ver los, las tarjetas con bastante 3D, así que esta también la voy a levantar. Empezar, a ver, otro pedacito ahí para cortar. Ya está. ¿Cuánto tiempo tengo este fío? ¿Hay alguien más después de mí? No quiero correr A ver, me dices ¿Estamos bien en el tiempo? Tengo una hora Está bien, ¿no? ¿Mm? Ya, este también va a ir con su 3D. Ah, ya. Perfecto, Fío. Si no me pongo nerviosa, si tengo este que correr. Pero estamos bien entonces. Ahí está, ¿ven? Le echo su 3D. ¿Ya? Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a armar como la queremos nuestra tarjetita, ¿no? En mi caso, la de modelito, toda la tarjetita se ha ido hacia el lado derecho, como ven aquí. ¿lo ven? Todo se ha ido hacia el lado derecho. Entonces, para yo lograr este efecto, que es lo que hago, primero utilizo la pieza principal, ¿no? En mi caso, voy a poner esta pieza, ¿no? Ya no tenía otra igual, entonces voy a poner esta misma pieza. He hecho un corte dejándole un espacio en blanco para que quede bonito. Tenemos tiempo. Incluso podemos dar una vuelta a su casa de playa. ¡Oh, me encantaría! Me encantaría que venga. <ríe> Muy bien. Entonces, como les decía, no quiero nada que sea, sea eh, igual, no quisiera que sea igual. Entonces, yo en vez de ponerle por este lado, ahora voy a poner todo hacia este lado de aquí, ¿ya? El punto focal es muy importante a la hora de trabajar. Entonces, como yo sé que y lo que yo quiero que salga, que se vea, es... El, el buzoncito. Entonces, a esta es la primera que tengo que colocar. Yo no voy a pegar de frente. Nunca peguen de frente nada. Eso se los recomiendo. Nunca tengan la seguridad. Ah, ya, sí, aquí, sa, sa, sa, sa. Y después dicen, uy, ¿y ahora qué pasó? Entonces, este es eh, el, el principal, ¿ya? Voy a ponerle, voy a ponerle su 3D, por supuesto, para que quede lindo, ¿Ya? Cuando quieran, pueden venir acá a mi casa. Ahorita está un poquito lleno, porque he traído unas chiquillas para el evento. Ahí, ¿ya? Su 3D. Ahí está. Ya, este viene a ser el punto focal. Lo primero que queremos que se vea, que es el buzón. Y el buzón es el que va a verse... Entre las flores que vamos a eh, hemos trabajado. Miren el buzón. Como ven, no le he puesto uno, sino dos. No le he puesto uno. Ahí lo ven. Sino dos piecitas. Ajá. Entonces dos piecitas. Vamos a colocar una piecita más para levantarlo. Que se vea así bien levantadito. Ahí está. Dos. ¿Ya? Muy bien. No lo pego. No lo pego, solamente lo coloco ahí, ya. Si ustedes quieren hacer la tarjeta como la mía, entonces todo lo trabajan para este lado. Yo ahora voy a trabajar todo para el lado izquierdo. Bueno, esta este es mi derecha y este lado izquierdo, ahí, ya. A ver, ¿están viendo? Sí, perfecto. Ahora sí comienzo a ver lo que va a ir abajo, arriba, encima, ¿no? Y voy a jugar con los, eh, eh, voy a jugar con las dimensiones, ¿no? Miren, si ustedes ven las flores, todas están en diferentes dimensiones. ¿Lo ven? Esto es lo que hace bonita la tarjeta. ¿sí? ¿Ya? Entonces, yo he hecho varios cortes. Aquí abajo no hay lo que yo voy a poner ahora. ¿Ya? Pero ustedes también podrían hacer esto. ¿Ya? Ahí. ¿Lo ven? Qué bonito. Una, una pieza que ya hayan cortado que tiene su flor. Ponerla ahí abajo. Recuerden que en el scrap y en tarjetería y en esta técnica que nosotros utilizamos, se utiliza mucho los, las dimensiones. Una pieza adelante, otra atrás, otra más atrás, otra más adelante. Y así se va trabajando las tarjetas, ¿ya? Entonces, esta de aquí es la que vamos a poner aquí atrás. Perfecto. Vamos trabajando. Seguimos. Muy bien. Atenta. Qué bueno. Están compartiendo... A ver, díganme, están compartiendo. Hay otra piecita que quiero poner en la parte de atrás. Y no sé si la ven. Está aquí atrás, escondidita. Está aquí. Y esa es la que también voy a poner aquí atrás. ¿Ya? Es más chiquita que la que tengo aquí. Así que voy a cortar ahí. ¿Ya? Y la voy a colocar aquí. Ahí. Seguimos trabajando sin pegar. estamos armando. Estamos armando hacia el otro lado. No voy a armar para la derecha, voy a armar para la izquierda. Ya está la piecita ahí. Va por atrás. ¿Ven? Va por atrás. Luego, yo eh, le puse una flechita. Entonces, vamos a poner una flechita. Miren, yo tengo varias flechitas. Me provoca ponerle esta de aquí. Esta con pespunte tan bonita. Ya no voy a usar esta arenosa, sino eh, esta de aquí. Y la voy a poner aquí. Miren, ahí, ahí, ¿ya? Puede ser un poquito más afuera como no para agarrar un poquito más de espacio, ¿no? De ahí, ¿lo ven? Miren, les estoy explicando y enseñando cómo ir colocando cada pieza, ¿ya? Para que vean qué bonita queda. Seguimos, ya, ahora ya puedo ir viendo a dónde van a ir mis flores, que también son pues la las vedettes de, de aquí, de la tarjeta, ¿no? Las estrellas, todas las llenas de brillo. Ahí está la principal, la voy a poner aquí. No corto el palito. Voy a prender mi pistola. No corto el palito que ven acá. No lo corto porque este me va a ayudar. Si es que no me ayudara, lo corto. Pero yo ahorita no lo voy a cortar. Lo puedo acomodar. Le echo la silicona y lo puedo acomodar acá para irlo ir armando el jardín. ¿No es cierto? Eh, ay, mis, pero estás tapando la pieza. No importa la pieza, en realidad. La pieza que está abajo no importa. Es la que nos está dando el soporte, nada más. Pero no necesito. Y de todas maneras se van a ver las hojitas, si ustedes ven. ya Luego, tengo otra florcita grandecita que también quiero que se vea bonita. Entonces, la vamos a colocar aquí, por aquí, Ahí. ¿Ya? No estoy pegando nada todavía, estoy armando nada más, ¿ya? Para ver cuántas flores tengo, eh, para ir haciendo el contraste, eh, para ir sobrepesando, porque no puedo poner todo en un solo lugar, tengo que ir poniendo, si pongo una flor aquí, entonces tengo que poner la otra flor hacia el otro lado. ¿No? Acuérdense que el, el peso es importante, el punto focal no puede estar eh, algo más, eh, más cargado que en otro lugar, ¿no? En otro espacio, ya está, ahí, ya, seguimos, seguimos, seguimos ahí, acá tengo otra, ¿se acuerdan? Hay dos medianitas más que las voy a colocar, una por aquí, una acompañándola a una y la otra acompañándola al otro lado. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ¿lo ven? ¿Ok? ¿Ya? Y aquí hicimos dos capullitos más que van a ir enganchándose, ya voy a ir acomodando, Por pues más o menos por aquí va a ir uno, y por aquí iría el otro, por aquí, así, como si estuviera saliendo, ¿ya? Así estamos armando, todavía no hay nada pegado. Y además tengo más piecitas acá, miren, más rositas que yo he ido cortando. Ahí. Voy a sacar este, ¿ya? Porque no se me consigue. Que yo he ido cortando y la voy a seguir acomodando en la parte de aquí, ¿ya? Entonces esta me la voy a poner acá atrás, ahí, esta de aquí. Exacto, para que haya un balance. Muy bien, excelente. Esta también puedo acomodar aquí. No he pegado nada, así que puedo acomodar todavía para ver cómo va a quedar. Muy bien, las hojas sí van a comenzar a, a, a colocarse después de que he puesto todo, pues voy a comenzar a colocar las hojas, ¿ya? Ahorita las, las rosas, las flores, miren esta de aquí, aquí, esta, esta de aquí. Esta también voy a acomodar por acá. Ahí, ahí. ¿Lo ven? ¿Ya? Entonces, después de esto, yo ya puedo trabajar. Sí, ya puedo trabajar. Ya sé cómo voy a colocarlas, ya sé cómo les voy a pegar. Entonces, voy a sacarlas. Las flores que son las que van a hacer, van a embellecer el proyecto. Voy a sacar esta pieza de aquí. Voy a sacar esta de aquí, esta también. ¿Ya? Y ya sé a dónde voy a pegar cada cosa. Entonces, aquí. La escarcha está por todos lados. No importa porque me encanta verla bien escarchada en mi tarjeta. ¿Ya? si ¿Sí me entendieron lo importante que es primero presentar su proyecto, ¿cierto? Es importantísimo primero presentar el proyecto. Esta vamos a colocar acá, ahí, ya. Esta dijimos que va a ir por acá, así que la voy a pegar ahí. Hola Alicia, gracias Alicia. Están mis alumnas de la academia, son unas bellas ellas, unas bellas. Miren, yo estoy colocando por donde me dijo, por acá te falta flor, ¿no? Ya. Listo, una vez que ya está en donde he colocado, coloco eh, mi, eh, mi buzón. Ya, esto sí lo voy a pegar con, con silicona caliente, ¿ya? Más rapidito. Ahí, con silicona caliente. ¿Qué dice? Yo lo hubiera arrastrado toda a la izquierda y luego lo pegado. <risa> Ajá, ya para que vean, así van avanzando. ¡Uy! ¿Por qué no me han avisado que faltaba la, el principal? ¡Ay! ¡Ay! La miscarilla pegó. La miscarilla pegó. ¿Cómo las, las chicas no me dicen? Pues, este de aquí faltaba. Y como todo está pegado justo eh, recién, recién pegadito, podemos sacarlo sin problema. Ese faltaba. Ahora sí. ¿Ven? Ahora sí. Si estuvieran mis alumnas, ahí hubieran estado. Mimi, te faltó, te faltó. Ahí. Ahora sí. Una vez que ya está la camita, ya está el buzón, ahora sí ya Ay, la Karina me extraña, dice. Y está ahí, está ahí. Y me extraña, dice. Dice que me extraña. Según ella me extraña. Me extrañara, me hubiera, estaría aquí, le pedí un té, le dije, Cari, ¿me puedes hacer agüita para, para que me hagas un tecito? Le pedí un té, me cortó unas hojas y se largó. <risa> se largó. <risa> y me extraña, dice. Me extraña. Muy bien. Vamos colocando. Miren cómo me sirven los palitos de las florcitas, cómo me sirven, ¿Ven? ¿eh? A ver, ¿este falta? Sí, mi primero lo armamos para darnos la idea de cómo quedaría. Luego ya pegamos todo, las hojitas se pegan al último. Eso, ya ven, la si está bien atenta. Bien atenta está la Yessi. Miren, el palito es el que me ayuda para colocar la flor. Ya, y parece que estuviera saliéndose aquí el buzoncito. Ya, ya pusieron mi, mi video. ¿Ya, las, ya escucho que me están escuchando. Ya terminó la cháchara, el chisme terminó. Ahora me escuchan. Ahora me escuchan. Ahora me escuchan. Ya está. Así vamos acomodando. Qué bueno que les está gustando. Este de aquí voy a cortarlo porque no necesito que sea muy grande. Y este vamos a acomodarlo aquí. Ahí. Miren qué bonito, agarró los colores que quería. Este de acá también, que viene a ser el capullito y lo vamos a meter por acá. Ahí lo voy a meter para que sobresalga. Ay. ¿Y qué me ayuda? El palito me ayuda. Me ayuda a acomodarlo. Ahí. Uh -huh. el otro, ¿dónde quedó? Por acá. El otro voy a poner por aquí atrás. Ahí, ahí que salga por acá. Ahí, ¿lo ven? Miren qué bonito está quedando. Bajo un poquito, creo, la cámara. Ahí, ahí, creo que era para poner Ahí, ahí. Ya, ahora sí, todavía me quedan algunas piecitas que puedo ir eh, colocando y sobre todo las hojas, ¿no? Este de aquí me parece que se va a perder, así que creo que acá tengo uno más clarito. Se fue pues la carina y no me terminó de cortar, se pasa la carina. Miren, estas son las piecitas que yo recorto para poder hacer mis tarjetitas, pero este lo veo muy rosado. Y este está más blanquito, ¿ven? ¿vale? Un más rosadito este abajo. Vamos a cortarlo porque me gusta más este. Ya está. <risa> ya vamos a rivetearlo. Bien. Entonces, este vamos a poner acá. Ahí también un poquito levantadito. Vamos a levantar. Y se vamos a poner ahí. Ahí. Qué linda está quedando la tarjeta. Gracias, chicas. Qué bueno que les esté gustando. Ya. Listo. Ahora falta lo principal, las hojas. Las hojas es lo que les da vida a este tipo de proyectos. ¿Ya? Ahí están algunas hojitas. No le he cortado más. Ha quedado este blanquito porque en realidad no se va a ver. Entonces voy a comenzar a acomodarlas por acá atrás. Miren, ¿lo ven? ¿Ya? Y si quieren también le dan un poquito de, de movilidad a la hoja. Y colocamos y lo metemos por acá. Ahí está. Nuevamente, por acá me cortó la cara y más hojitas. ¿Ven? ¿Ya? Entonces le doy un poquito de movilidad a la hoja. Ya normalmente también las pinto, pero ya esta, eh, ya no decidí no pintar hojas ahora. Vamos a colocar ahí. Uh -huh. Ahí bien al fondo, ahí. Y miren qué bonitas quedan, ¿ven? Miren. Miren cómo se ve diferente las hojitas con, este, armadas. ¿Ven? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Vamos a ver, ponemos ahí. Tenemos más hojitas verdes. Aquí. Más hojitas verdes. A ver, vamos a ver si esta hoja es muy grande. Ahí está, perfecto. Miren, cómo yo le he dado bastante espacio, yo no pego, yo pego, pego solamente el hilito. Entonces me da espacio para seguir colocando mis hojas. ¿Ven? Entonces, un poquito de silicona y metemos la hojita. Ahí está. Miren qué bonita quedó. ¡Qué hermosura! Dice Culita. El sello que está encima del buzón. Ponle fond por detrás y quedará más hermoso. Ahí está. Ya le pusimos el fond. ¡Qué hermoso! Increíblemente bello. Increíble de bello. Gracias, Daniela. Las hojitas le dan... Eso, las hojitas le dan toda la hermosura. Ahí están las hojitas que me estuvo cortando la cara. Ahí están. Ahí están. Entonces, estas son las que estamos trabajando en la tarjetita. ¿Ya? Vamos a poner. Miren esta de aquí. Miren, es que todos los die cuts venían hojitas. ¿Ven? ¿eh? Ahí las estuvimos recortando. Más hojitas. ¿Ah? Por favor, por favor. Sí, tecito pues Ya, ya Me pareció mi amiga, tráeme mi tecito ¿Panela o manzanilla. No, no, no, manzanillita, por favor Ya, ahí está Miren qué bonito va quedando Y seguimos acomodando Y mientras más hojitas le ponen, más bonito se ve ¿No? Mientras más Va a haber un momento en que ya tienen que parar, ¿no? Pero hasta que Digan ya, hasta ahí Es que tenemos que durar hasta la noche, por eso es que... Bueno, miren qué bonita. Miren, y están como levantadas. Todas están levantadas, ¿lo ven? Ahora ustedes pueden distresar acá con, con verdecito, con listrés verde. Pero miren qué bonita va a quedar, ¿lo ven? ¿Les gusta? Karina Vega, gracias. Qué belleza, jaja, esa cariwi. está listando las chelas más bien. Sí, pues. Se está atendiendo como la reina de las flores. Claro, yo la atiendo todo el día, Claudia Morales Molinari. Todo el día la atiendo yo a ella. Me tiene que atender aunque sea con un tecito. Mándale mis saludos a Cari, güey. Ya debe estar ragia. Sí, está ya como agatahuí. Ya ve, Miss Cari, sí, que sí la extrañaba. Sí, pues, bajó, bajó a hacerme un tecito la Cari. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Le ponemos un poquito más, creo. Vamos a probar, ya. Vamos a ver a dónde más le podemos poner. Eh, hay un momento que ustedes van a decir: ya está ahí. Ahí, ahí sí. Uh -huh. A la que no le gusta tan cargado, pues ahí se queda, ¿no? Pero a mí sí me gusta el cargadito. Ahí. ¡Está hermoso! Dice la Jessie. La Jessie es una de mis. de mis florecillas compulsivas. Hay 100 florecillas compulsivas. ¿La Jessie de la playa? NP. Que es que tiene una, una, este. Ah, la Jessie. Una, campa una, una campanita. Una campanita. La Jessie ¿No entra el evento? Ah, muy fuerte. <ríe> sí, en realidad para las que este... son un poco cardiacas, no. no. No era el evento. Ajá. Ahí creo, creo que lo que hay. Me gusta este. Pechocho, pechocho, pechocho. Miren cómo voy acomodando. A medida que voy acomodando, me va gustando y voy, voy diciendo ya aquí o hasta aquí y ya. Y ahí queda. Cuando ya digo hasta aquí, ya ahí nomás. Ay, miren esta que me cortó la cara y esta rosita hermosa. Ay, sí, no la vas a poner. Por supuesto que la voy a poner. En estos momentos me voy a poner. Vamos a ver a dónde va a acomodarse. Ahí. Miren qué bonita va a quedar ahí. ¿Ven? Ahí. Ahí sí, cargadito es más bonito. A mí me gusta cargadito, la verdad. Yo no soy clean and simple. Eso es lo que siempre digo. No soy clean and simple. Es que, que es bonito también. Las chicas que trabajan clean and simple. Me encanta, pero yo no soy así. Yo soy cargadita. Cargadito. Ahí me voy a tomar mi tecito que me ha preparado mi amiga. Mire. Dice: Es que yo soy cucufata, mis cari y cari, güey. Ay, sí, pues. Está bien, está bien. Dijimos bien claro: las cucufatas no entran porque se <risa> van a Sí, van a jotar. Muy bien. La Alicia entró. ya a ¿eh? ver, la Miss dice: Hasta aquí nomás cuando ya no hay más que poner. <risa> Sí, es verdad, Mónica Flores. Es verdad, cuando ya no hay más, no hay a dónde, hasta aquí más. Bien, ahí quedó. Miren qué bonita. A ver dónde está mi tarjeta modelo. Ay, la Cari, se llevó la tarjeta, acá. Ay, la Cari se lo llevó por allá, mira. A ver. A ver, a ver, a ver. <risa> aunque se vacila ya, miren entonces eh, la modelo está por acá ¿Dónde, ¿para dónde trabajé yo? para este lado de aquí, ahí lo ven aquí me parece que le puse una cartita y le puse unas cositas más, pero es básicamente lo mismo con, así tal cual como he trabajado así tal cual la he hecho para este lado ¿qué es lo que le falta? a ver si hay alguna alumna por ahí y me dice qué cosa es lo que le falta a esta tarjetita yo no soy cucufata, pero sí soy misericordiosa. <risa> ah, sí, sí. Es que tenemos el grupo de las misericordiosas y de, la, de las intensas. Uh -huh. Ahí está Ceci G Estudio, que dice, ¿y la palabrita, Cari? Sí. Exactamente, nos falta la palabrita, que ya yo quería que ustedes me digan. Me causa gracia la forma en que la creatividad de las chicas vuela por el evento, pero igual mi cufatería no me permite ingresar. Espero que se divierta. No sabes cómo nos estamos divirtiendo. Mira, me ha traído hasta postre, miren, miren. miren. que ve que sí te extraña. Mira, ves que sí me extraña, hasta postrecito me ha traído. La palabrita, la frase, ahí están mis alumnas de la academia, el mensaje Maritza Ramos. La frase, el mensaje, el sentimiento, Alicia, el sentimiento. Así es. Y vamos a... Yo tengo estos stickers que me encanta, porque los colores son así, suavecitos. Vamos a poner The Ahí Este de acá. Y este de acá. Este, ¿ya? Yo voy leyendo ahí lo que me gusta y de acuerdo a eso voy colocando. Entonces, eso la voy a poner aquí. Vamos también a ponerlo encimita, este encimita, le vamos a poner también un poquito de foam y vamos a colocarlo acá, ahí. ¡Wow! Se ve muy rico, sí, se ve rico, ¿no? ha bajado especialmente a tenderme la calle. Ya está, que yo ha estado mirándome y me, me dice, me extraña, pero no me atiende. No puede ser. a está muy atenta en todo lo que debe de <risas> Algo debe querer, tienes razón, Cari. Este fío, algo debe querer. Ya, vamos a echarle pegamento. Y la frase, pues, ¿no? La frasecita, una palabra, un sentimiento, lo que ustedes quieran ponerle en la tarjeta. Nunca me la dejen sin frase. Nunca, nunca, nunca. nunca. Y esa la vamos a colocar por aquí también, ¿no? La podemos colocar aquí o podemos poner, colocarla por aquí. Ya va a depender de dónde quieren. Yo creo que la voy a poner acá, ahí. Ahí. Así son las amigas en las buenas en las malas. En los eventos JM, claro, en todos los eventos. Ahí está, ahí la voy a poner. Ahí me gusta más. Ahí. Esta se la puse aquí encimita, ¿ven? Ahí está. Miren qué bonitas han quedado. El toque final... Van a ser unas hojitas que yo tengo, ¿ya? A esta no le puse, pero quiero que vean qué lindas quedan estas hojitas. Me las, me las traje por Aliexpress, me traje doradas, me traje plateadas y me traje color, eh, este fierrito quemado, ¿no? Y como le hemos puesto doradito aquí, vamos a colocarle, eso no le he hecho a estas, pero como les digo, siempre me gusta colocar algo más. Miren qué bonitas son, son troqueladitas. Bueno, si así de caliente, sí. Ahí están. Ahí están. Miren, díganme si no son bellas. Estas vamos a colocar. Y las vamos a poner aquí. Miren, ah? también en donde me entren bonito y hagan que mi proyecto se vea más hermoso. Ah, vamos a bajar. Ahí. Vamos a dejar esto por acá para que no, no les haga ya estamos terminando, ya estamos terminando, ya pedí que haya segunda parte también. Sí, ya estamos ya en la segunda, ya no, no, no ha terminado el evento y ya quieren el de Navidad, que sea igual. El de Navidad también quieren que sea igual, pueden creerlo. Así que ya estamos en las conversaciones pendientes y no ha terminado, ¿eh? recién ayer empezó. Ahí está. Es para darle, como se dice, un detallito, ¿no? Un detallito acá, otro por acá. Ahí. Esto sí ya lo pongo sin problema porque estas son las hojas, ¿no? Estas no es que tengo que acomodarla y después ver dónde pego, ¿no? ¿Ven? Ahí está, ¿no? A ver, y si le pongo una más, le pondría acá. No, ya no. Ahí está bien. Suficiente. Ya está. Ahora sí, vamos a colocar... Eh, miren, eh, yo no traje... Se supone que me vine a la playa y no traje eh, eh, la, la acuarela, ¿ya? Pero ustedes le pueden hacer un pequeño estarcido ahí con los colores que ustedes están utilizando acá en las flores, por ejemplo, ¿no? Y aquí yo le hice un pequeño estarcido de un poquito de acuarela en toda la base blanquita, ¿no? Ya, aquí ya no lo voy a hacer. Lo que tengo sí, y sí, no me olvidé de traer estos brillitos, estos sparkles, porque a mí el brillo, o sea, yo le puedo poner todo el brillo que pueda y va a quedar rico, ¿no? Entonces, traje estos espacos, traje estos y esto, por si acaso. Vamos a ver cuál le combina más. Está lindísima. ¿Les gustó? Qué bueno. Qué linda, me encanta. Hermoso, como todo lo que hace mis cari. Gracias, Flor. Gracias. Muchas gracias. Están invitadas a la academia. Ustedes pueden participar de la academia donde todos los meses dictó Aulas virtuales. No todo, obviamente, no todo son flores. Tengo aulas aparte de flores. Eh, no sé por qué me dicen la reina de las flores. <risa> Será porque me gusta hacer flores. Vamos a ponerle unos brillitos. Vamos a poner, voy a sacar acá todo lo que tengo, ¿ya? No voy a ponerlo todo, obviamente, pero voy a ponerlo. Voy a sacarlo acá. Es como el taller de flores, recién estábamos en la primera clase y ya, sí pues, ya quieren las demás clases, se pasan de verdad. Bien, aquí son como una, no sé si ven, pero son como unas gotitas de agua, ¿lo ven? Ahí, ahí, ¿sí lo ven, no? Sí, muy lindo, me encanta mis... Gracias, Karina, qué bueno que les ha gustado. Entonces, yo estos los tiro por aquí, miren, uno por aquí, hay unos más grandes, otros más chiquitos, puedo ponerla en tejuelitas, me encanta porque hay de todo, esto lo compro en Scrapbook Dream, ya, entonces voy a poner uno acá, es como si se hubieran caído las botas, ¿no? Y ahí, podría poner en tejuelita también, pero creo que aquí, ahí, ya. Muy bien. Miren estas lentejuelas blanquitas, qué bonitas. Yo no le quiero poner mucho. Le estoy poniendo aquí pedadito para acá. Creo que acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, vengo con esto. Y coloco un poquito. Oh, qué bello. Parece media gotita de agua. Sí, parece media gotita de agua. Uh -huh. un momentito no me sale estas cosas siempre pasan ahí está ya una puntita y ponemos la gotita uh -huh. otra puntita y el piquito uh -huh. otra gotita Ahí está. ¿Ya? Esas medias perlas cristalinas se ven muy lindas. Parece rocío. Así es, Julita. Parece rocío. Mira, miren. En una bolsita vienen diferentes. Vienen hasta mostacillas. Si hubiera traído el gel, por ejemplo, que tengo un gel transparente, le podría poner en todo alrededor y le pongo estas mostacillas que tengo por acá. ¿No? Pero, este, es suficiente Vamos a guardar esto mis Cari, ¿con qué está pegando? Bueno, este es un pegamento eh, Que se llama Acricolor Miren, hizo scrap eh, Me gusta porque es transparente Y seca transparente Entonces puedo colocar mis, mis Perlitas que aparecen gotitas de rocío Muy bien, chicas ¿Les ha gustado la tarjetita que he trabajado con mucho cariño para ustedes? Espero que sí, al parecer sí. Voy a sacar todo para... A ver, voy a limpiar un poquito. Ya. A ver, cualquier preguntita, cualquier cosita, aquí estoy. Un ratito, voy a limpiar aquí. A ver, me voy a colocar voy a colocar para que me vean un ratito a ver dónde estoy acá estoy acá estoy acá estoy ya. a ver acá estoy hola hola les gustó díganme que sí por favor <risa> hermosa qué bueno chicas qué bueno que le gustó ahí están las dos tarjetitas ahí están qué bueno Estoy en mi academia de scrap, ahí lo ven arribita, en la partecita de arriba donde yo estoy, está mi logo, que se llama mi academia de scrap, eh, y en, eh, en Facebook también me encuentran como scrap, Scrapeando y Compartiendo con mis cari, ahí comparto bastantes tutoriales eh, gratuitos, aunque estos días he estado un poco ocupada, y en la academia sí son pagos. Muy lindo, gracias chicas. Qué lindo quedó, a ver, se los pongo adelantito, ahí está, a ver, ahí está la tarjetita. El formato es lindo, tienen que probar a hacer el formato de este tamaño, es, queda muy bonito, ¿no? Y yo creo que los detalles, los detalles es lo más importante aparte de las flores, ¿no? Los detalles, ahí está la que mostró que es un poquito más suavecito de los colores. Ya saben, yo trabajo de acuerdo a la combinación de colores que, que tienen mis eye Esto los hice un poquito más fuertes, ¿no? Entonces, eh, las espero, las espero en mi academia eh, y en mi próximo taller del Festival de Flores, que espero pueda programar pronto. Las voy a leer a ver. Muy bello, muy lindo, le quedó muy bonito. Muchas gracias, Miss Cari, siempre haciendo proyectos hermosos. Ahora yo no sé cuál de las dos tarjetas está más bonita, ambas son una belleza. Ah, ¿Cuál les gusta más? ¿La primera, la que mostré o la que hemos hecho ahorita? <risa> Muchas gracias, Miss Cari, por compartir sus conocimientos. Gracias, Julita. Gracias, chicas. Muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a Fiorella por invitarme al, eh, al evento de su aniversario, que sean muchísimos años más, que siga, que siga, porque eh, este mundo del scrap es hermoso, es bello, pero también da bastante trabajo y el trabajo de compartir todos los días a veces por, por, eh, por redes es un poco eh, desgastante. ¿No? es por eso que creo que yo me he tomado como un poquito de tiempo para reactivarme en el grupo de Scrapeando y Compartiendo con mis caras. muchas gracias, a ver ¿qué están diciendo? Las dos, ah, les gusta las dos. Preciosa, mis. La última me gusta, pero cada una tiene su encanto. Así es, es de acuerdo a los colores, pero todas las técnicas son la misma. Las dos están bellas. Gracias, Cecita. Las dos, muchas gracias por su hermoso tutorial, mis cari, todo tan bello. Hermosa las dos, muchas gracias por todo, mis cari, siempre increíble. Un abrazo enorme. Gracias, Fío, que sigan los éxitos. Quedó hermoso, mis cari. Las dos están hermosas. Gracias, chicas. Gracias. Sigue adelante, sigue adelante, Fío. Te mando muchos besitos, muchos abrazos. Las espero a las del evento Hot. Eh, más tardecita, creo que a partir de las 6 de la tarde. Por eso que tengo que ya terminar. Eh, a partir de las 6 de la tarde están las chicas. Y quienes no me conocen, soy Miss Cari de mi Academia Scrap o de Scrapeando con Miss Cari. Las encuentro por ahí en cualquier momento. Quedó hermoso. Gracias. Lo reitero, eres una crack. Gracias, muchas gracias, chicas. Difícil escoger una, ambas están hermosas. Gracias, gracias. Les mando muchos besitos. Cuídense, cuídense mucho. Estamos en un tiempo que tenemos que cuidarnos. Y esta es la mejor terapia, chicas. La mejor terapia es hacer lo que nos gusta el scrap. Muy bien, gracias, gracias, Fío. Te mando muchos besos, cuídense. Bye, bye. Nos vemos, chicas. adiósito ¡Adiósito!